Rece de buena vega, La yo, de yo, -re. de buena vega, si yo, Rece de buena Por eso deben obedecer no no de no eso deben obedecer de buena de de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 Y en el momento, pues de que aprieto reversa, pues se tiene que oír. O sea, si en vez de ir así, este eh, normal transcurriendo, ahora va si al revés. Se va a reproducir porque este efecto tiene el aparato. Si es verdad que tiene el mensaje, pues aquí va a aparecer. O sea, ya ya, ya no un invento, digámoslo así, que, que me hayan choreado ni tener algo así. Aquí lo tengo que comprobar. Entonces, fílmale aquí este de este lado. Si sí, sí. sí, se ve muy bien por ahí está, vamos a seleccionarla con el controlador también aquí que se vea tantito, el bueno primero que se va la canción miren, ahí ya está seleccionada ahí Está bien. es la normal, o sea la, la versión normal, la voy a cargar ahí ya se cargó, miren Ajá. entonces, ahora vamos a moverle aquí que empiece desde ahí, alejarle un poquito que se vea la se alcance a ver todo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 cuando yo le ponga reversa la va a reproducir pero al revés automáticamente lo va a hacer así la, la el aparato entonces va a apretar el botón de reversa que aquí está ahí grabarle la reversa bueno pues aquí, primero le va a poner play en acá, play y luego vean la reversa La aprieto y al mismo tiempo regresar si se fijan ya se está reproduciendo al revés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 Presidencia, hacia acá, re de Manuel, si no, por de deben obedecer por re de obedecer por eso re de Manuel, si no, re de si de de hostigado. Como ven? Ya <risa> cortale Ahora, con la tecnología más al alcance Tú puedes hacer tu propio experimento Y escuchar el mensaje subliminal Más real y aterrador conocido De la historia de la música En mi parecer Debe de haber más casos así pero, para descubrirlos, deberíamos escuchar cada audio existente en el planeta al revés. Por el momento, por si no conocías este caso, aquí te lo presenté. Y si ya lo conocías, entonces es para que recuerdes cuando de niño te enteraste que Gloria Trevi era supuestamente satánica. ¿Tú qué opinas?